¡Ostras! ¡Nos llama el sponsor del canal, amigos! A ver, ¿qué quieren? ¡Ah! Vale, vale, vale. <ríe> vale, vale. ¡Wow, amigos! ¡Miren estas locuras! En G2A encontrarás las mejores ofertas disponibles en el mercado. Además, si entras en el link que tienes justo debajo en la descripción... ...encontrarás directamente lo mejor de G2A. Gracias a ellos he podido comprar muchas cosas en Fortnite... ...y además en muchos otros juegos... Chequen link que hay en la primera línea de la descripción para descubrir la mejor página web en videojuegos compra ahora más barato y seguro en G2A. Hola de nuevo a todos familia, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien en el día de hoy, bien frescos mis panas, bien cómodos y bien a gusto porque lo que se viene hoy es una locura, nuevas noticias y además un nuevo descubrimiento que hemos hecho que lo he averiguado yo Sí amigos, yo lo he descubierto y además nadie más lo sabe, quiero que lo vean y no se pierdan nada porque es una locura ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Por qué hay tanto hype? No te pierdas nada de este video. Estás en el video correcto hermano, justo aquí Voy a enseñarlo todo Antes de nada, un pequeño like se agradece muchísimo Si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo Porque somos el mejor canal Ahora mismo, yo creo, de teorías Nos estamos haciendo una locura de vídeos Y además, todas las teorías que estamos subiendo Son las mejores Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para apoyar Y chicos, muchísimas gracias A todos los que lo usáis, os quiero muchísimo Empezamos con el video ya Comenzamos con la runa secreta escondida en el mapa de esta temporada Una placa protegida Que seguro muchos de vosotros ya sabéis dónde está situada Ya la sacamos en un vídeo anterior creo Así que no debería ser novedad para ustedes Esta placa tiene dibujos que pertenecen a una edad parece antigua Son como dibujos jeroglíficos ...que yo mismo he logrado descifrar, amigos. Al menos la primera línea creo que la tenemos descifrada al completo. ¿Me creen si les digo que yo ya sé lo que esta placa significa? ¿Y que nadie más lo sabe? Voy a compartirles y a revelarles mi gran descubrimiento. Esta placa hace referencia, por lo menos, lo que yo he descubierto... A los eventos del capítulo 1 de Fortnite Vamos a analizarlo juntos Lo primero Los primeros símbolos que podemos ver Son dos líneas con tres puntitos Este es el primer evento de Fortnite Hace referencia al evento del cohete de Fortnite Como sabéis, el cohete estuvo volando Y por eso, estas líneas que vemos en el jeroglífico Justo aquí las grietas aparecieron en el mapa de Fortnite por primera vez. Una gran grieta fue la que transportó al cohete del evento. Y el cohete reapareció de nuevo mientras chocaba con más y más grietas que le transportaban a diferentes lugares. Hasta que finalmente llegó a aparecer la grandiosa grieta del cielo. Aquí fue cuando vimos las grietas abiertas juntas. Seguidamente, después del evento del cohete, vimos aparecer a Kevin el Cubo de una de las grietas de Fortnite. Todo está conectado, así que el primer símbolo de la placa misteriosa que vemos después de los cohetes es un cubo. Haciendo referencia, lógicamente, a Kevin el Cubo. Justo al lado hay un personaje. Que parece un logo de una persona... Haciendo referencia... Lógicamente... A Deriva... Un personaje que llegó a Fortnite... Gracias al cubo... Así que me puse a pensar... Y pensar más todavía... Y averiguamos que... El siguiente símbolo... Que parece un 4 realmente... Se trata de... Los ejecutores... Eso explica resumidamente... El primer evento que sucedió en Fortnite juntamente con lo siguiente que estaría llegando a la isla El siguiente símbolo que nos aparece justo debajo Creo, si no fallamos, que se trata del símbolo de las runas de Fortnite Ya sabéis, el gran evento de las runas lo jugaron, ¿verdad? Si ¿Sí jugaron los eventos que estamos comentando, dejen un comentario y les daré corazón a todos ¿Cuál fue tu evento favorito? Seguro que muchos sí vieron estos eventos fue una locura, amigos. Y más locura es... Lo que está por llegar todavía. Que me desvío del tema, perdonad. ¡Sigamos! Voy a enseñaros, en medio de la explicación, algo nuevo. Como bien sabéis muchos, ahora... Flash es el último de los personajes que llegó a la isla por ahora. Parece ser que esconde algo. Además, llegó acompañado de unos picos... De una mochila... Y de un baile Pues vamos a fijarnos en el baile Se pone a leer una revista después de hacer algunos gestos Pues hemos logrado descifrar, desbloquear y ver la revista que esconde Y sí amigos, esconde algo muy importante ¿Por qué aparece ahora el mapa del París Royal? En este cómic de Flash Muchos se preguntarán Pero si hacemos caso A Donald Mustard Que nos viene advirtiendo de siempre Que todo está conectado en este juego Pues bien ¿Qué pasa en Party Royale? ¿Por qué aparece en este cómic Ahora el mapa de este modo de Fortnite? Yo te lo digo Porque en Party Royale Todavía sigue vivo Kevin el Cubo Estamos descubriendo muchísimas cosas nuevas con este video, hermanos. ¡Wow! ¡Qué locura! Y todavía no hemos llegado al final. Entonces, después de todo esto, sabemos que está por llegar al juego una nueva actualización muy pronto. Además, mucha gente pensaba que esta semana no habría actualización o que probablemente sería el jueves. Pues bien, amigos, uno de mis filtradores favoritos de Fortnite que nunca falla en sus filtraciones... Nos ha revelado que probablemente la nueva actualización del juego llegue mañana martes. Y un gran creador de contenido japonés que debe ser trabaja con Epic Games o tiene la cuenta desarrollador de Fortnite o algo, sabe que esta nueva actualización de Fortnite traerá algo nuevo y lo ha descrito como verdadero desastre o... La cosa más asombrosa de todos los tiempos. ¿Qué? El hype, el hype, chavales. ¡Qué locura! ¿Sabían de todo esto? ¿Habían escuchado de la nueva actualización? Comenten en los comentarios qué les parece. De nuevo, además, Mark Rain, el copresidente de Epic Games. Vamos, uno de los grandes, grandes jefes de Fortnite... Nos ha revelado que en una sola palabra podría describir a esta, a esta temporada perfectamente. Y adivinen qué palabra ha escogido. Caos. Y eso significa que queda muy poco ya para el gran evento final de esta temporada. Y realmente queda poco para las últimas actualizaciones del juego. Hermanos, prepárense para la batalla porque Fortnite se va a poner... Muy interesante estos días, a partir de mañana martes entrará en juego todo lo nuevo, porque además todo esto nos lo revelaron en el tráiler oficial de esta temporada. Vamos a escuchar algo que todos pasamos por alto y nadie se acuerda de eso y es muy importante. A su paso por la isla tendrán cuentas que saldar y recompensas que conseguir Mientras nos preparamos para la siguiente fase Y solo acabamos de empezar Preparamos para la siguiente fase ¿La siguiente fase? Uh, ¿La siguiente fase? Hay dos fases de esta temporada como mínimo Una primera fase que parece tranquilita Donde aparecen portales por todo el mapa Jones sí que comienza a reclutar a los cazadores y la fase 2 será cuando realmente el caos se apodere de esta isla, amigos. Así que estaremos preparados porque Shaina nos ha revelado cuál será el futuro de esta temporada. No sé qué sucederá, pero os aseguro que será una locura, hermanos. Todo lo que está por llegar... No te puedes perder nada, así que si no estás suscrito, suscríbete con la campanita ahora mismo que es súper fácil y así no te perderás ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente video cracks.